Esto no se tiene que saber. El impensado romance de Martín Bossi y una ex panelista del 13. Inesperadamente se terminó revelando un romance impensado en el mundo del espectáculo. Es que Martín Bossi tuvo una relación sentimental con una conocida periodista y ex panelista de Canal 13. Y sorprendieron a todos. Este miércoles, en los especialistas del show, estuvieron Fernanda Iglesias y Martín Bossi. E inesperadamente, Majo Martínez terminó mandando al frente a la ex expanelista, que tuvo una historia de amor con el cómico. Acá hay una ex de Martín Bossi sentada, deslizó Majo. Entonces, Fernanda se hizo cargo. Y ambos terminaron reconociendo que, efectivamente, tuvieron una historia de amor. Yo, sí, exclamó ella. A mí, las petizas con carácter me enoquecen, reconoció Bozzi. Fue una salida informal. Yo flasé novia, pero él no. Yo era la novia. Fue mi gracioso, señaló la periodista. Yo había ido al programa duro de domar, agregó él. Claro, Martín era amigo del chavo Fuchs que le quería enchufar a Úrsula Vargas. Que es la que estaba buena del programa y voz y dijo no, a mí me gusta la gordita, recordó ella. Él, entonces, hizo una aclaración y señaló que, no, no dije así. Dije a mí me gusta esa, la que tiene carácter. Y nada, tuvimos un vínculo súper respetuoso, esto fue hace 12 años. La verdad es que a Fernanda le tengo un gran cariño. Hace ricos desayunos. Yo le regalé un tacho de basura porque no tenía, contó divertida ella. Es verdad, me acordé. Si ¿Sí hubo presentación familiar? Yo conocí a su nena. ¿Te acordás que fuimos a un pelotero? Preguntó Bossy. Sí. Él me hizo el novio pero no era novio, comentó ella. Él, divertido, además agregó que, encima le digo Fer, esto no se tiene que saber, yo soy fóbico. Y un día ella estaba en un locutorio y yo atrás de ella y me dice estoy chateando con un amigo que es el único que sabe. Ah bueno, le pregunté quién era y me contesta Ángel de Brito. Me cortó un nuevo. Y Ángel nunca nos vendió, un señor.